A las mujeres nos han relegado históricamente a los ámbitos privados, el hogar, la casa, esos son lugares donde no hay problema con que tengamos autoridad y en donde parece que podemos decir lo que queramos. Sin embargo, en el momento que nosotros ponemos un pie afuera de lo privado, es decir, que hablamos en público o que caminamos por las calles, lo que recibimos son ataques, gritos, morboseos, agresiones, y todo este tipo de violencias lo que nos están diciendo es que tenemos que quedarnos en lo privado y en la casa. Ahora, Internet es un territorio. Y igual que lo son las calles, igual que lo es la política y es un territorio público en donde también nos están diciendo que no lo podemos habitar, por eso en el momento en que nosotros ponemos un pie en internet lo que recibimos son ofensas, ataques, troleos, Morboseos de nuestras imágenes, así las subamos voluntariamente, y eso hace que tengamos un espacio muy intimidante para nosotras. Ahora, además, cuando las mujeres, a pesar de que fueron las primeras programadoras, tratan de entrar en carreras como ingeniería de sistemas, lo que se encuentran, como en casi todas, como en muchas profesiones, es un mundo de hombres que es hostil para ellas, que no entiende sus necesidades y que no se adapta a la vida de ser una mujer, y por eso muchas desisten. Necesitamos mujeres hablando en internet y necesitamos mujeres trabajando en la Tecnología, para que cambiemos la arquitectura de ese espacio y podamos habitarlo. La única manera de que las mujeres re, re, recapturemos y recolonicemos el espacio de Internet es estando ahí. Pero para que estemos ahí, una sola se va a enfrentar contra una marea de ataques. Pero si somos muchas, esos ataques empiezan a ser compartidos y somos todas mucho más fuertes. De la, la única manera en que podemos habitar el espacio de Internet es si cada vez más mujeres estamos ahí en solidaridad, hablando sin echar un paso atrás y la única manera en la que podemos en realidad ser parte de la tecnología es si empezamos a, a, a trabajar y entrar en estos campos porque la tecnología es igual que las calles estamos hablando de un mundo que se está eh, creando con unas calles, unas avenidas, una arquitectura, unos lugares por los, por los cuales podemos pasar. Pero para variar, igual que en el mundo 3D, esto es un mundo que ha sido construido por hombres. Si las mujeres no estamos ahí, nadie se va a dar cuenta de las necesidades específicas que tenemos. Nadie va a crear cosas para que nosotras estemos más cómodas. La única manera de que no nos quiten el espacio de Internet, que quizás es el más vital y más importante para nuestro desarrollo profesional y para nuestra existencia a partir del siglo XXI, es que las mujeres entremos a la tecnología y tenemos que hacerlo todas juntas.